El próximo fin de semana se celebra el Día Internacional del Refugiado. Por ello, la editorial la rat ha aprovechado la ocasión y ha traído hasta Molina de Aragón la presentación de un nuevo libro que su autor nos explica. Sí, es un libro bastante duro, pero es un libro que se acerca mucho a la realidad, porque la, re la realidad de lo que está pasando en el Mediterráneo es un infierno donde miles de personas están muriendo solamente con el objetivo de encontrar una vida mejor, huyendo de la guerra, huyendo de la sequía, huyendo de una desgracia que no que no deja que esas, personas, que esas personas se desarrollen y tengan una vida en paz. Este es un libro que trata sobre ese tema, es un libro en el que hay 32 refugiados que están en una playa de Libia y cada uno con un sueño, cada uno con una forma de ver el mundo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que quiere llegar a un mundo mejor y para hacerlo se lo juegan todo y muchos de ellos mueren. No podemos olvidar este hecho, no podemos dejar que tanto la Unión Europea como los poderes políticos sigan obviando esa, ese drama en el Mediterráneo y por eso me propuse escribir este libro, para recordar a, a, a los lectores y para recordar a, a, también todas las entrevistas que he hecho de gente vulnerable, los conflictos, eh, que son realmente los inmigrantes que vienen hacia aquí eh, y por eso escribí este libro, porque es importante que no olvidemos lo que sucede en el Mediterráneo. Desde Fundación CEPAIN hemos organizado este evento con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas que se celebra este domingo día 20 y con ese motivo toda la semana todos los centros de Fundación CEPAIN en España estamos organizando diferentes actos para dar visibilidad a ese día. ...y concienciar sobre, sobre esta situación de estas personas. Hoy, con motivo del Día de las Personas Refugiadas... ...estamos con Amador Guayar, autor de la novela Todo Flota... ...una novela dura de leer y también, por supuesto, dura de escribir. Vaya. Dostum era un afortunado no por sus dotes como escritor... ...sino porque era capaz de memorizar y reproducir al detalle... ...cualquier artificio lingüístico compuesto en su cabeza... ...como si ésta este fuese un archivador que podía consultar a voluntad.